¿Te imaginas que se cancelará la Liga? ¿La NBA? La Champions League. ¿Te imaginas a Cristiano, Ronaldo y Messi rebañando en un restaurante? ¿Te imaginas a LeBron James friendo patatas en un McDonald's? ¿Te imaginas que se en las Olimpiadas de Río? ¿La Super Bowl? ¿Te imaginas quedarte sin todo eso? ¿Sabes cuánto dinero de nuestros impuestos se dedica a que nada de eso pase nunca? Nunca, nunca, nunca jamás. ¿De verdad aún te crees esa vieja mentira de que es solo el arte y la cultura? Lo que los gobiernos subvencionan. ¿De verdad? No te creo. No te creo. Los que creen que el teatro no es importante son unos pocos. Les importa un pimiento que se cancele, ¿no? Todas las obras. Están consiguiendo que cada día se cierre un teatro. ¿Te imaginas a Shakespeare de contable? ¿Te imaginas a Tennessee Williams vendiendo coches usados? ¿Te imaginas a Cervantes de recaudador ¿Y? de impuestos? ¿Tú te imaginas a Woody Allen reparando tu lavadora? Woody Allen. ¿Te imaginas que ninguno de ellos hubiera escrito una sola línea de ni una sola de sus obras? ¿Quién las va a escribir entonces? ¿Realmente crees que Barcenas va a escribir Macbeth en la cárcel? ¿Crees que Madoff escribirá Enrique IV? ¿Sabes que la última vez que fuiste al teatro pudo ser la última vez? la última vez Ew. la última en nuestro país hay obras de teatro que ya no se escribirán nunca obras que nunca se montarán personajes que nadie va a interpretar canciones que nunca más van a ser cantadas I want to be in america. okay in america. Everything's america. So in america focos que no iluminarán Porque después de ocho horas poniendo gasolina, no tienes tiempo para esas cosas. Eso si tienes la suerte de trabajar? Eso si sí, tienes la suerte de trabajar. Sí, en nuestro país, un actor o una actriz gana 50 céntimos la por su trabajo. ¿no? Si es que no paga él por trabajar. Aunque el 90% de actores y actrices estamos desempleados. Pero seguimos en teatro. Seguimos haciendo teatro. Seguimos haciendo teatro. Y seguimos haciendo teatro. Pero seguimos haciendo teatro. Seguimos tú, trabajando. Para que tú y, tú... y tú. Y tú. O tú. O tú. O tú. O tú. O tú. O, o tú. O tú. O tú. tú. tú, tú. tú! tú. Que no vas nunca al teatro. No vayas al teatro. Bachen esteos y les este Para que vayan tus nietos. Y los amigos de tus nietos. Con sus hijas. Y sus hijos. Porque tenemos una cosa importante que contarte. Y lo hacemos en un escenario. En necesitem, también a tú. Tú también formas parte de la función, aunque no lo creas. Tú eres el público. Tú eres el público. Y sin público, no hay función. Y la función va a comenzar. Sto du an alykten i disen mens jeg hade aldrig sett en men hörte jag det jeg känner din dørne og ulvens skinner klør jeg tænkte fanden ta deg hvis han tar ellers tør jeg vil slå frem en elsker hvis ikke sel jeg vil så gik jeg ind i det lyset og spurte har du ild? cambé por llamas, te prende más mi querido, me encantaba su olvido, du tan en, død, loved, men tenías un pero me guardé igual yo usé luz y la luna para que nadie me viera, yo no era el único, tampoco